Hola, chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hace un mes y pico yo hablaba de lo que quería hacer, que era aprender a tocar la guitarra un poco más eh, bien, ¿vale? Y entonces he estado practicando muchísimo. Cintia, para la Navidad, me ha comprado una guitarra de seis cuerdas muy, muy, muy buena. Me encanta, me encanta esta guitarra. Tiene un sonido muy guapo, guapo. Entonces, he estado practicando muchísimo eh, y también a la vez he estado escribiendo canciones nuevas. Unas canciones en español, otras en inglés. Entonces, hoy voy a tocar una canción en español eh, y que se llama me quedo aquí ¿vale? me quedo aquí y se trata de, no sé, de, de, de cómo superar lo que está pasando en el mundo ¿no? entonces a ver, a ver si puedo tocar todo sin eh, faltas ¿eh? vamos a ver lluvia cae, el viento trae, y yo, y yo, si yo, me quedo aquí. La guerra suena, y llora la nena, y yo, y yo, si yo, me quedo aquí. No me vale mal decir, no me urge huir, los árboles crujen, los leones rugen, y yo y yo si yo me quedo aquí. Aquí, puedo ser yo, aquí tengo control, aquí ya está. en marcha que fría las cachas y yo y yo si sí, yo me quedo aquí el gallo canta el bien se espanta y yo y yo si sí, yo me quedo aquí No me tiembla el vivir, no me hace. Y está mi templo, aquí dentro de mi encuentro, a mi Dios. Es lo que hay. Y yo, y yo, si yo me quedo aquí. La gente mira mientras rina la ira. Y yo, y yo, si yo me quedo aquí. No me vale pretender No me urge entender Aquí puedo ser yo Aquí Dentro de mi encuentro Encuentro a mi Dios todavía tengo que practicarlo pero bueno mucho mejor que antes de chiqui chiqui chiqui chiqui ahora con la mano no entonces muchas gracias chicos y nos vemos la semana que viene adiós